Mar. Sí, Adrián, y junto a, a Mar voy a presentar la, la sesión de hoy. Me gustaría daros la bienvenida a todos, los asintes, a todos los asistentes a esta sesión y daros las gracias por el interés mostrado y, sobre todo, un especial agradecimiento a las compañeros hoy que vais a estar desde terreno. Esta sesión es una actividad dentro de un convenio financiado por la ICI y la idea de esta sesión surge de las inquietudes que en diversas ocasiones. Eh, nos han planteado gente de la base social de Ongawa, gente que se acerca a hacer voluntariado o amigos del propio entorno de Ongawa sobre cómo trabajamos en la práctica de agua, saneamiento e higiene. El objetivo de la sesión de hoy no es conocer en profundidad cómo trabaja Ongawa en agua, saneamiento e higiene, pero sí nos gustaría eh, mostrar algunos temas sobre estos asuntos, de los cuales no se habla habitualmente, como manera para romper mitos o ideas erróneas que pueda tener la gente sobre cooperación internacional. Porque queremos que hoy todas las personas nos vayamos con deberes. Los deberes de transmitir en nuestro entorno lo complejo que es trabajar en cooperación orientados al cambio, de la necesidad de procesos largos que van más allá de los tiempos de un proyecto y de la necesidad de tener una visión holística y multisectorial más allá de la ingeniería tradicional. Sí. Para ello, vamos a contar con una sesión dividida en dos bloques. En el primer bloque. Vamos a escuchar a gente del equipo de cooperación de Ongawa desde terreno hasta desde España desde la administración hasta la, hasta, la, hasta la dirección y los grupos de voluntariado. Sus participaciones van a rondar los dos minutos en la mayoría de los casos, que aunque es poco tiempo, queremos que sirva un poco eh, lo suficiente para que quede espacio para el segundo bloque, en el que tenemos la confianza de que a través de las preguntas y, que van a hacer los asistentes a la sesión, los compañeros que intervienen... Puedan ampliar sobre los temas eh, que vayan a tratar. Comentaros que desde durante el primer bloque de intervenciones de nuestros compañeros podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat, que iremos recogiendo para luego trasladárselas a ellos para que puedan responderos, aunque siempre podéis hacerlas en el segundo bloque en directo, directamente a ellos. Eh, por último, y antes de dar paso a mi compañera María del Mar para que siga con la sesión, os digo que vamos a grabar esta sesión para que esté disponible tanto para los que estáis asistiendo como para la gente que no ha podido asistir y gente que se acerque en el futuro a Ngawa. Así que con todo esto dicho, eh, María del Mar, cuando quieras. Pues yo creo que ha quedado clarísimo el objetivo de esta reunión. Muchas gracias, Adrián. Y pasamos sin más a dar la palabra a los compañeros y compañeras que, que agradezco lo primero, ¿no? su disposición para, para colaborar. Hemos, Identificar una serie de preguntas que nos llegan muchas veces de distintos sitios y vamos a empezar con esas que posiblemente pues sean esas preguntas comunes ¿no? que nos pueden arrondar todos en la cabeza cuando pensamos en, en cooperación al desarrollo en agua, saneamiento e higiene. Para empezar, partiendo de que hoy en día hay más de 2.200 millones de personas sin acceso a servicios de, de agua seguros, y en torno a más de 600 millones sin acceso a una infraestructura básica de saneamiento. Sabemos, por lo tanto, que hay muchos sitios en este planeta, muchos lugares en el mundo, en el que una ONG de desarrollo puede colaborar para alcanzar esos, esos cambios ¿no? necesarios que, que queremos para que todas las personas disfruten de los derechos humanos al agua de saneamiento. Concretamente, ungagua trabaja actualmente en cinco países, eh, dos en América Latina, concretamente Guatemala y Nicaragua, y tres en África, Senegal, Mozambique y Tanzania. Y en algunos de estos países trabajamos en, en varias so zonas simultáneamente. Pero, ¿cómo se decide dónde vamos a trabajar? Es decir, ¿qué criterios eh, se manejan para priorizar unas zonas frente a otras cuando nos proponemos arrancar un nuevo proyecto? Pues esta pregunta... Eh, se la dirigimos a Cristina Vela, que es la responsable de programas eh, de Ongawa en América Latina, además de tener muchísima experiencia en programas de África. Cristina, cuando quieras. Pues muy buenas tardes a todos. La verdad que es un placer estar aquí. No me entretengo más porque tengo dos minutos. Entonces, bueno, eh, yo a esta pregunta creo que hay que responderla con dos grandes bloques. ¿no? Por un lado, lo más importante es que a la hora de seleccionar un país o una zona, tenemos en cuenta criterios de vulnerabilidad. ¿no? Es decir, estamos enfocados, nuestro trabajo, lo que buscamos al final es reducir desigualdades, reducir brechas ¿no? en ese acceso a esos servicios básicos y el disfrute de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Entonces, dentro de un mismo de un territorio o de un país, a la hora de elegir, tenemos en cuenta criterios como nivel de pobreza, nivel, por ejemplo, de desnutrición crónica, que está muy relacionado con la falta de agua eh, a saneamiento o la calidad de agua. Tenemos en cuenta eh, distancia, eh, zonas que están alejadas y que pueden estar más, eh, menos atendidas ¿no? por, los, por lo que es la, la administración. Eh, pensando un poco en esa reducción de desigualdades y en esa reducción de brechas. Sin embargo, por otro lado, también tenemos en cuenta que a la hora de elegir un territorio o unas comunidades o una zona de trabajo que realmente tengamos capacidad de trabajar. ¿no? Trabajamos en zonas, intentamos trabajar en zonas con una situación sociopolítica relativamente estable, que tengamos aliados, que los socios, que la administración pública, que las propias comunidades tengan disposición y voluntad de colaborar y de participar y al mismo tiempo que también tengamos la capacidad de conseguir la financiación para, para ese trabajo, ¿no? o sea, es decir, tenemos que combinar ambas cosas, ¿no? los criterios de vulnerabilidad y por otro lado también la capacidad que nosotros tenemos para conseguir un impacto o conseguir trabajar eh, en esas zonas. Muchas gracias Cristina, luego volvemos contigo. Eh, una vez que tenemos claro ya dónde vamos a trabajar, eh, hay que decidir qué estrategia vamos a, a tomar, qué estrategia de intervención vamos a seguir para contribuir a ese cambio que queremos que ocurra. ¿Cómo se elige esa estrategia? ¿Cómo elige a esas metodologías que vamos a utilizar, las actividades, los tiempos, los recursos y hasta los socios ¿no? con los que llevar estas acciones a cabo? En definitiva, ¿cómo se diseña y se planifica una intervención? Esta pregunta se la vamos a hacer a David Muñoz, que es el responsable de los proyectos de Ongawa en Senegal y Mozambique. David, cuando quieras. Gracias, Mar. Eh, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Eh, es que es un gusto ver eh, gente, caras conocidas y otras que, bueno, eh, que hacía mucho que, que, que no veíamos o que yo no veía por aquí. Así que, bueno, hasta eh, traigo unos segundos de minutos para saludar, que siempre es un placer. ¿no? Eh, poder tener estos espacios. ¿Cómo elegimos o cómo diseñamos las intervenciones? Eh, la verdad es que Cristina ya ha adelantado eh, pues una buena parte ¿no? de los criterios que se utilizan. Eh, quizá añadir que, bueno, por un lado eh, hay que tener en cuenta no solo la vulnerabilidad o, la, la, eh, digamos, las, la pertinencia y eh, analizar bien las necesidades ¿no? y cuáles son las zonas más eh, vulnerables, eh, sino también cuáles son las prioridades, sobre todo del país, ¿no? y, y alinearnos bien con las políticas del país y también, como no, de la cooperación española. ¿no? La cooperación española entendía no solo como la AECID, ¿no? la Agencia Española de Cooperación Internacional, sino también las administraciones públicas y otros actores, porque al final, bueno, pues eh, no somos totalmente autónomos o independientes ¿no? en, en, en nuestras acciones y dependemos, lógicamente, también de. Eh, de la financiación ¿no? de, de otros actores y sobre todo de la administración pública española. Entonces, una vez que definimos ¿no? o que decidimos dónde actuar, eh, pues eh, se diseñan las intervenciones, sobre todo haciendo una buena identificación, ¿no? es necesario recoger muchísima información, toda la información que haya disponible de fuentes secundarias o, o eh, recogida digamos, directamente, es muy importante hacer... Eh, pues toda una recopilación a, a través de entrevistas, sobre todo, ¿no? eh, reuniones con todos los actores clave en el país y en la zona, y eso nos permite también muchas veces eh, identificar a los socios, ¿no? eh, socios locales o los socios estratégicos. Por poner algún ejemplo, pues cuando eh, empezamos a trabajar en Tanzania, por ejemplo, lo hicimos inicialmente de la mano o de, con, siguiendo un poco la, de, la demanda de una misión eh, católica en Tanzania, en aquel momento, pero luego buscamos un socio estratégico como era WaterAid, ¿no? que llevaba una ONG inglesa, que llevaba muchos años trabajando allí, que nos eh, pues, eh, puso un poco sobre la mesa pues, cuáles eran las prioridades a partir de la experiencia. ¿no? Eh, por lo tanto, bueno es pues, eh, fundamental contar con, con eh, toda la información disponible y eh, si es posible también realizar o, o, pues, eh, una recogida de información adicional, una línea de base ¿no? en la zona en la que vamos a trabajar para luego poder hacer una, una evaluación y un monitoreo del, del trabajo. David, conseguir cambios en este tipo de contextos en los que trabajamos no es una tarea sencilla. Y hacer que esos cambios sean duraderos en el tiempo con frecuencia es casi ¿no? el, el mayor reto en el, con el que nos enfrentamos. Eh, ¿Cuáles son los ritmos, los plazos de una intervención que busca precisamente esa sostenibilidad a medio-largo plazo? Claro, todo depende, de, bueno, de, de, lógicamente del alcance de la intervención, ¿no? de cuál sea el, eh, el planteamiento ¿no? inicial o cuál sea la... Eh, los objetos ¿no? de intervención, pero hablando un poco de bueno, eh, la dimensión en la que, eh, por la capacidad, como, como comentaba antes Cristina Vela, ¿no? de la capacidad que, que tenemos, la ¿no? capacidad que tengamos en el país con, eh, o en la zona, eh, por lo general trabajamos con administraciones locales, ¿no? Eh, también, lógicamente, tenemos un diálogo con la Administración Central, con el, con el Gobierno, pero por lo general, por nuestras capacidades y por la forma que tenemos de trabajar, ¿no? desde el enfoque de derechos y reforzando capacidades de los titulares de obligaciones, solemos trabajar con administraciones locales, que sería el equivalente a la provincia o, en todo caso, la municipalidad, ¿no? aquí, de los ayuntamientos, y eso, eh, pues a través, digamos, de, esa, de ese diseño, de esa intervención, de ese diálogo con esas administraciones locales, eh, por lo general nos embarcamos en procesos que pueden llevar pues, eh, por lo menos 8 o 10 años. ¿no? En las zonas donde ya hemos terminado, por decirlo así, donde eh, hemos realizado todo ese recorrido, como por ejemplo en el distrito de Karatu en Tanzania, eh, pues hemos estado 10 años. Eh, y donde podemos decir que, que hemos terminado, ¿no? que hemos eh, realizado como las distintas fases de la intervención y que eh, pudimos también terminar y terminar eh, bien ¿no? y con un reconocimiento por parte también de, de la administración local. Así que eh, fundamental trabajar en procesos largos, plurianuales, que muchas veces pueden ser hasta de 10 años ¿no? para garantizar esa sostenibilidad, ese acompañamiento del de, trabajo que se va haciendo y... Eh, pues sobre todo hay que tener siempre en cuenta el compromiso ¿no? a la hora de eh, entrar en una nueva zona, eh, de, el compromiso que se adquiere y que adquirimos de garantizar la sostenibilidad del trabajo que se haga, ¿no? y eso eh, pues en una intervención de uno o dos años es muy difícil de lograr. Muchas gracias, David. Eh, en una primera aproximación al mundo de la cooperación y el desarrollo se puede pensar ¿no? que un proyecto de agua y saneamiento eh, consiste básicamente en la construcción de sistemas de abastecimiento de agua, eh, en clavar pozos, en levantar letrinas, pero cuando en ONGAUA decimos que estamos implementando un proyecto de agua, saneamiento e higiene, ¿en realidad qué es lo que estamos haciendo? Eh, Celia Fernández, que es vocal de la Junta Directiva, miembro de la Comisión de Políticas de Agua. Cuéntanos qué es lo que estamos haciendo cuando hablamos de un proyecto de agua y saneamiento. Bueno, contesta esta pregunta que es un poco retórica, ¿eh? porque que me lo pregunte la coordinadora de agua y saneamiento. A ver si te la sabes, Celia. <risa> te la sabes bien. Bueno, eh, la verdad es que mmm, yo creo que el, el trabajo eh, de Hongagua en... En agua y saneamiento, para conseguir estos derechos al agua y al saneamiento, es eh, bueno, pues un trabajo eh, yo creo que bastante modélico en el que se ha ido avanzando. Se comenzó, pues, por supuesto, con la construcción de infraestructuras de agua y de saneamiento, porque es un elemento tecnológico importante que, que lógicamente tiene que tener cualquier intervención pero eh, bueno, pues ha ido avanzando el tiempo y se han ido incorporando eh, muchas otras eh, cuestiones al trabajo. Eh, por supuesto, la, eh, la construcción de capacidades, eh, tanto de, las, de los titulares de derechos o de las, de las personas eh, a las que llega el proyecto, como de titulares de, de, de obligaciones, eh, los comités de agua potable y saneamiento, por ejemplo, que gestionan en, en Nicaragua el, el agua, pues eh, han sido objeto de una serie de proyectos también muy interesantes en este sentido, ¿no? para reforzar su labor, incluso los propios ayuntamientos que gestionan el agua, o sea, hay que trabajar con todos los actores. Bueno, otra cosa que se hace también es el refuerzo de la ciudadanía activa, para eh, impulsar cambios en las políticas públicas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, Esto básicamente arranca de la certeza que tenemos, que no es solo una convicción, sino que es una certeza de que eh, trabajar desde un enfoque de derechos humanos eh, bueno, pues genera eh, mucho más impacto. Y entonces, eh, ¿cómo se trabaja con un enfoque de derechos humanos? Pues se trabaja de forma mucho más integral, abarcando todas estas actividades que, que estamos diciendo para, en último término, intentar remover las causas que generan la pobreza. ¿eh? Entonces, las causas no se generan solo construyendo escuelas o solo construyendo... Eh... Esas eh, intervenciones así aisladas irían solo dirigidas al efecto de la pobreza, pero no a las causas. Nosotros queremos erradicar las causas y como las causas son políticas, queremos apoyar en la, en, en la creación y en, la, y, y en el fomento de, de políticas activas que respeten los derechos. Un ejemplito que puedo poner es la campaña que se ha, se ha firmado este mismo año, Agua y Saneamiento, Derechos Humanos Básicos para la Vida, que se firmó en Madrid ¿m? junto con otras 20 organizaciones para exigir al, a la Comunidad de Madrid, bueno, pues, entre otras cosas, cosas eh, que se garantizase un mínimo vital, etcétera. Es decir, que es un trabajo muy amplio eh, que, que va más allá de la mera provisión de servicios. Muchas gracias, Felia. Eh, bueno, ya hemos visto que desde este enfoque de derechos humanos esto es más complejo ¿no? que, que los pozos y las letrinas, que además va más allá de mejorar el acceso al agua, saneamiento y higiene, sino que debemos ocuparnos de otros aspectos que tienen mucho que ver con los derechos humanos de las personas. Eh, volvemos a Cristina para preguntarle, ¿cuáles son estos aspectos ¿no? y cómo podemos abordarlos? Estos aspectos que tienen tanto que ver con, con la garantía de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Bueno, pues al final desde una perspectiva del, del derecho humano al agua, no solamente es importante que así hablando en claro, ¿no? que haya un grifo de agua y que el agua esté eh, saliendo y que haya acceso a ese recurso, sino que también es fundamental eh, una serie de aspectos como transversales ¿no? eh, en el acceso al agua, pero también en la propia ejecución de los proyectos que realizamos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la participación. Es decir, no solamente es cuestión de que haya un servicio, sino que las decisiones que se toman en torno a ese servicio que permitan la participación de todos los colectivos de usuarios y usuarias en, el, en las mismas condiciones. Digo usuarios y usuarias porque eh, en el caso de las mujeres, lamentablemente, aunque están directamente la, afectadas por la situación de acceso a agua, normalmente están relegadas de cualquier decisión. ¿no? Con lo cual, la participación, el cómo esos sistemas se están gestionando y cuál es la, el sistema de participación y el nivel de transparencia y de acceso a información en torno a ese servicio es algo que nos preocupa mucho. Y como decía Celia, por ejemplo, en el ámbito del fortalecimiento de las capacidades es uno de los aspectos en los cuales más intentamos eh, trabajar y que la situación sea eh, que mejore, ¿no? no solamente por un tema de, de los derechos humanos sino también por el tema de sostenibilidad, ¿no? Es la manera de que los servicios realmente sean sostenibles. Y yo aquí sí que destacaría que no solamente es en cuanto a los servicios, sino también en la implementación de nuestros proyectos. Es fundamental que a lo largo de la implementación de lo que nosotros promovemos, que haya una participación de, de los usuarios y las usuarias. Es decir, que conozcan en qué va a consistir el proyecto, cuáles son las fases, en qué momento se van a tomar decisiones que les pueden afectar. Entonces, Hablamos de participación, hablamos de acceso a la información que va a haber en torno a esos servicios, hablamos del tema de género, hablamos de rendición de cuentas. Son aspectos clave desde la óptica de los derechos humanos que miramos en torno al servicio, pero también en lo que respecta a la ejecución de nuestras propias acciones. Muchas gracias, Cristina. Eh, nos has hablado entre esos eh, aspectos del tema de la igualdad de género, ¿no? Concretamente en este sentido, Rosa, nuestra Rosa Angélica nuestra representante país en Nicaragua, eh, nos ha grabado un vídeo eh, sobre lo importante que es ¿no? dar voz precisamente a aquellas personas que nunca se les escucha, eh, concretamente en nuestro caso las mujeres rurales, y hablar de lo que nunca se habla, ¿no? aspectos que permanecen ocultos e invisibilizados, y, como puede ser el acceso a, al saneamiento o la gestión de la higiene menstrual, que afectan eh, de una manera directa al bienestar de las mujeres y, en definitiva, al disfrute de los derechos humanos. Eh, vamos a escuchar el testimonio de Rosa, que nos ha dejado grabado, porque precisamente ella quería estar con nosotros ahora, pero está viajando concretamente ahora de, de Guatemala a Nicaragua y no, no podía unirse a la sesión. Vamos a escucharla. Hola, soy Rosa Angélica, del equipo de Ungagua y Nicaragua, que contenta de poder compartir con ustedes algunos eh, cómo es que trabajamos y, eh, en, en todo el sector de, de agua y saneamiento en los países donde estamos. Eh, quería compartir ahora con ustedes, como saben, en muchos de los países donde trabaja Ongawa, los servicios de agua, la responsabilidad de garantizar esos servicios de agua recae en las comunidades rurales. Pero no siempre todos los miembros de esa comunidad participan en igualdad de oportunidades en estos procesos. Son las mujeres las que principalmente quedan excluidas de los procesos de toma de decisión de cómo es que se van a manejar estos servicios. Esto es contradictorio porque eh, son precisamente las mujeres las que más estamos usando el agua porque nos estamos encargando de las tareas del cuidado pero estamos excluidas de esa, de esa participación en la toma de decisión. Ongawa trabaja precisamente para dar voz a estas mujeres que quedan excluidas de estos procesos mediante eh, eh, una implementación de un proceso de fortalecimiento de liderazgo a través de escuelas de lideresa, promoviendo espacios de reflexión entre mujeres a nivel comunitario y sobre todo dándole valor y visibilizando el trabajo de las mujeres en la gestión comunitaria del agua, que generalmente está invisibilizado y todo, sobre todo que no genera ningún tipo de valor. Eh, estamos trabajando también porque las mujeres, se escuche el trabajo de las mujeres a nivel, en, la, en las comunidades y las propuestas de las mujeres para resolver toda la problemática de agua. También eh, este trabajo con las comunidades nos ha permitido acercarnos también a las escuelas para hablar de un tema del que no se habla, que es la higiene menstrual, un tema que ha generado, pues, que generalmente eh, no, no se comunica, no se transmite a, tra en, a nivel de la familia, y aun cuando está en las currículas escolares, tampoco se comparte. Entonces, con los niños, con los docentes y con las madres, estamos trabajando sobre este tema de la higiene menstrual en las escuelas. Sabemos que es una tarea difícil, poco a poco vamos logrando cambios, pero vamos a estar ahí presentes siempre que podamos y que identifiquemos que hay una, una violación, una vulnerabilidad a los derechos de las mujeres, de los niños y las niñas. Bien, pues para completar este testimonio que nos ha dejado grabado Rosa, tenemos la suerte de contar con otra grabación, en este caso de un socio local de Ungagua, un socio con el que trabajamos concretamente en Somotillo, en, en Chinandera, en Nicaragua, y es eh, Pedro José Meza, que es de la Asociación para el Desarrollo Ecosostenible, y nos comparte desde su punto de vista, como socio estratégico de Ungagua en la zona, eh, cómo es esta componente del trabajo que realiza Ungagua para reducir las brechas de, de desigualdad de género. El trabajo de Ongawa en relación al fortalecimiento de las mujeres participantes en las estructuras comunitarias CAP relacionadas con el derecho humano al agua ha permitido que ellas demanden que los hombres también se incorporen en los procesos de reflexión vivencial sobre cómo se construyen sus masculinidades y cómo éstas son un factor limitante para una participación igualitaria de las mujeres. El empoderamiento de la mujer en la gestión comunitaria del agua desde un enfoque de género fortalece la capacidad organizativa, técnica y de incidencia de las mujeres lideresas en los comités de agua potable CAP. Acá es donde ungagua promueve un proceso de sensibilización en género con mujeres de los CAP y usuarias para garantizar el acceso rural al agua potable y saneamiento como un derecho humano con involucramiento igualitario de mujeres y de hombres. Asimismo, después de realizados los procesos reflexivos vivenciales, entre hombres, ellos han reconocido la importancia de ser aliados estratégicos de las mujeres en la gestión comunitaria del agua, con repercusión directa en su vida personal, familiar y comunitaria. Por ende, en la adopción de una masculinidad y paternidad positiva más amorosa, trastocando todos los ámbitos de la vida en favor de la igualdad de género. Reconocemos como ADE y equipo facilitador el apoyo de Ongawa ha sido clave para contribuir con su empoderamiento. Ahora podemos ver mujeres en cargos de dirección con poder de decisión en las estructuras comunitarias y cuentan con el reconocimiento de otras mujeres y de hombres de la comunidad. Finalmente se ha potenciado su papel de lideresa en la gestión comunitaria del agua y a su vez promovida una cultura de respeto y reconocimiento de los derechos de las mujeres. Nuestra valoración es positiva en relación a estos procesos de acompañamiento, pero este cambio es un proceso gradual y requiere de un apoyo continuado, y es acá donde consideramos que Ongawa debería continuar apuntando con su fortalecimiento. Nos apuntamos a esta recomendación que nos hace desde Somotillo, eh, responsable de, de Ades, Y continuamos con, con otra pregunta que nos llega muy habitualmente. Eh, ¿Cómo una ONG de desarrollo española trabaja en contextos culturalmente tan diferentes al nuestro? ¿No? Y más cuando lo que se propone es conseguir cambios en aspectos como el saneamiento o la higiene, que están tan íntimamente relacionados con la, con la identidad cultural de cada uno. Pues esta pregunta tan sencilla se la hacemos a Inés Ramos, que es la responsable de Mgawa de los programas en Mozambique. ¿no? Hasta hace nada de Tanzania, así que conoce muy bien esa, la realidad de, de otras culturas. Inés, no te veo. Pero... No, no lo dices porque estoy en un ordenador antiguo, que no es sé el ordenador que tengo y no funciona la cámara, pero vais a oír una voz de ultratumba. Me dices que es una pregunta muy sencilla y yo estaba ahí pensando pensaba yo esta mañana, ¿no? De cómo trabajamos en Ungawa y qué cosas veo yo así muy positivas, sobre todo del trabajo de Ongawa en, en terreno, ¿no? En los, en los cinco países que comentabas, ¿no? En los que trabajamos. Me voy a quedar con las cosas positivas. No quiero estar hablando de burocracias, legalizaciones, abogados, burocracias, y burocracias, permisos, registros. Eso lo dejamos. Eso es muy importante, pero no es así lo más relevante. Pero sí que es verdad que en, en bueno, tenemos nuestras oficinas aquí en Madrid, tenemos las delegaciones en en diferentes comunidades autónomas. Luego tenemos nuestras cinco oficinas en terreno en los países Senegal, Tanzania, Mozambique, Guatemala y Nicaragua. Y la verdad que a mí lo que más me gusta del trabajo de Ongawa en terreno es que trabajamos con equipo local, principalmente con equipo local. Confiamos muchísimo en las capacidades y en el conocimiento del equipo local que tenemos en nuestros países. Siempre apostamos por ellos, apostamos por, por sus capacidades, por fortalecerles, por su autonomía. Y también es verdad que en ocasiones es importante, sobre todo puesto que ya sabéis que muchas de las financiaciones o de los financiadores de Ongawa son internacionales, son españoles, y que es verdad que a veces tenemos que contar con el papel de algún expatriado en, que realiza las labores de acompañamiento y de fortalecimiento de nuestro equipo local, sobre todo en esas diferencias de comunicaciones y que esto al hilo ¿no? de estas diferencias de comunicaciones y de comprensiones de las normativas, de los requisitos de los financiadores o de los propios procedimientos que tenemos aquí y que pueden ser muy diferentes a procedimientos y a, a idiosincrasias y culturas diferentes de trabajo y personales. ¿no? Eso es muy importante. Entonces, Ongawa para mí creo que es un mero facilitador, la verdad. El equipo en sede creo que hace un muy buen trabajo de acompañamiento al equipo, a los equipos en terreno que tenemos. Facilitando, la verdad, no imponiendo, haciendo bastante un buen trabajo de compartir, desarrollando relaciones de confianza, de lealtad con los compañeros. Tenemos compañeros que trabajan en Tanzania hace 15 años, hace muchísimos años. Eso es una, una buena señal ¿no? de esta relación de confianza y de lealtad que se, se desarrolla entre el equipo de Ongawa en sede y el Ongawa en, los, en el terreno. Eh, algo... Es algo que tenemos muy importante, por supuesto, es siempre, siempre trabajar codo con codo con las autoridades locales y con los socios locales. Eso no se nos olvida nunca. Y eso lo hacemos por diferentes motivos. Queremos garantizar, por ejemplo, trabajando con las autoridades locales, siempre garantizamos la apropiación, la sostenibilidad de las intervenciones, un acompañamiento de estas autoridades locales a las propias actividades y acciones del trabajo de un Gawa en el terreno. Acom eh, garantizamos también que ellos puedan facilitar y acompañar en la movilización de las comunidades para una correcta y una excelente participación en las actividades y, y todo eso que os comentaba. También trabajamos con organizaciones locales, sobre todo expertas en las materias de los programas en los, que, en los que trabajamos. Por ejemplo, en Tanzania estábamos trabajando con una organización local muy fuerte a nivel nacional de género. Eso es muy importante. Siempre intentamos buscar socios que puedan, con los que podamos aprender, la verdad, porque es muy importante el hecho de que... Pues sí, o sea, el conocimiento está allí, tanto el conocimiento técnico como el conocimiento institucional, como el conocimiento de las relaciones sociales y relaciones institucionales. El, el contexto cultural, los idiomas, por supuesto, eso es, una, eso es importantísimo, ¿no? Tanto en Mozambique, ¿quién va a hablar Maconde, por ejemplo? De nosotros, pues nadie, ¿no? Nuestro equipo local siempre lo habla. También trabajamos con organizaciones de base comunitarias, que son otros de nuestros socios, que eso, para mí tienen un papel muy importante porque tienen un conocimiento real, in situ de las comunidades y tienen la presencia en las comunidades, tanto, muchísimo más que los socios locales que a veces están en las capitales y se desplazan, o están en las capitales de distrito y se desplazan. Las organizaciones de base comunitaria para mí son importantísimas. Trabajamos también con universidades para la generación de conocimiento, para la generación de nuevas tecnologías, inclusión de nuevas tecnologías en nuestros proyectos. Y bueno, yo la verdad que desde después de... Me, me ha encantado, la verdad, María del Mar, que me invitaréis para hablar de esto, de trabajar en contextos culturales diferentes, porque yo he tenido oportunidad de vivir en diferentes países en Asia y en África, bueno, en África menos, pero he tenido oportunidad de trabajar con muchos contextos culturales muy, muy diferentes. Y sí es verdad que yo a lo que he llegado a comprender es que el 40% de una buena intervención es realmente cohesionar y comprendernos mutuamente. Y ya está. Ya no quería robar más tiempo, de los dos minutos que me ha pasado, seguro. Diciendo cosas como estas, Miner roba el tiempo que sea, ¿eh? <risa> que, que son súper ilustradoras. Eh, y además, muy al hilo de lo que estabas comentando, esa relación tan importante con, los, con, los, con las autoridades ¿no? locales, que al final son los responsables de, de, que, ¿no? de que se garanticen los derechos humanos, algo de saneamiento de las comunidades. Eh, Vasco, Vasco Conte, que es nuestro representante país en Mozambique, eh, nos ha enviado un vídeo, creo que está también entre nosotros, pero bueno, por si acaso fallaba la conexión, por prudencia, tenemos su testimonio grabado y nos va a comentar precisamente eso. ¿no? ¿Cómo trabaja un, agua, eh, un proyecto de agua, saneamiento y higiene? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vincula, cómo se relaciona con las autoridades tanto locales como nacionales? Eh, para, para responsabilizarles ¿no? de esa garantía de, de los Derechos Humanos. en Mozambique trabaja en tres ejes importantes. El primero es la, la promoción de provisión de infraestructuras de agua y saneamiento al nivel comunitario y domiciliar. El segundo es la promoción de ciudadanía activa a través del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y de, y, y de los diferentes grupos de interés. El tercero es la incidencia con las administraciones públicas para la mejoría de la gobernanza local. El primer eje Trabajamos mano a mano con el gobierno distrital a través de un memorando de entendimiento que está firmado, que establece un trabajo conjunto desde el proceso de identificación, formulación e implementación de nuestras actividades. El memorando de entendimiento orienta los servicios distritales de salud, educación e infraestructura como los interlocutores para el día a día del trabajo dentro del proceso de implementación. El Servicio Distrital de las Infraestructuras es vínculo de ligación con la Dirección Provincial de las Obras Públicas y vivienda que pertenece a la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento, que este depende del Ministerio de las Obras Públicas y vivienda. Estas logaciones permiten que nuestra abordaje esté alineado con el gobierno de Mozambique en todos los niveles. Igualmente, somos miembros del Grupo de Agua y Saneamiento a nivel provincial, donde desempeñamos el papel de secretariado. A nivel nacional, pertenece a este grupo todas las organizaciones locales Internacional que trabajan en el sector de agua y saneamiento, donde se discuten todos los documentos orientadores y también se hace incidencia para la definición de algunas leyes que orientan el sector de agua y saneamiento. segundo eje, para potenciar la ciudadanía activa, fortalecemos las organizaciones de sociedad civil a través de procesos formativos con destaque a los derechos humanos al agua y saneamiento, incidencia, ferramentas de gobernación, orçamento participativo y monitorización del presupuesto. En no el rango del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y grupos de interés, también promovemos la creación de asociaciones y agrupamentos para poder elevar su voz de una forma conjunta. Con las tres rádios comunitarias se ha creado un espacio de antena titulado A Voz das Asociaciones, un programa que promueve la ciudadanía activa y da voz a los ciudadanos y ciudadanas. Una iniciativa que Ongagua realizó cuando implementó el proyecto de gobernación participativa financiado por la Unión Europea. En el tercer eje, el proyecto de gobernabilidad produce un memorando de entendimiento entre la plataforma de las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno distrital se establece la participación de la plataforma en todo el proceso de auscultación de las comunidades para la elaboración de la planificación a nivel distrital. En todos los proyectos, Ungagua prevé un apoyo, en formaciones y herramientas para la mejora de la gobernabilidad local y participativa. Somos todos un agua. Hemos visto un ejemplo de empoderamiento del equipo local que ha hecho una mejor presentación mejor que la que hacemos cualquiera A ver, pasamos a otro tema eh, que hasta ahora no hemos tocado, y es que, bueno, claramente el agua de saneamiento tiene una dimensión medioambiental fundamental. Y cada vez más relevante por el contexto actual de crisis climática, por la aceleración de, del cambio climático. Para contarnos cómo se aborda desde Ongagua esta dimensión medioambiental en los proyectos de agua y saneamiento y higiene, pues tenemos a Elena del Busto, que es la responsable del proyecto de soluciones basadas en la naturaleza, desde la sede de Ongawa en, en Andalucía. Elena, cuando quieras. Hola, Mar, buenas, buenas tardes. Hola a todo el mundo. ¿Se me oye bien? Perfecto. Vale, eh, pues a ver, es verdad que al final ¿no? el, el abordaje de la componente ambiental en los proyectos de agua y saneamiento eh, se hace de una manera integrada, ¿no? porque el agua no la tenemos en cuenta como un recurso individual o elemento individual, sino que está conectado al resto de recursos naturales como puede ser el suelo, la masa vegetal, el bosque. Eso por un lado. Por otro lado... El agua es un recurso finito eh, y atendiendo ¿no? al, a, a garantizar el, el acceso al agua y al saneamiento y cumplir con los criterios de disponibilidad, calidad, etcétera, pero sobre todo eh, la sostenibilidad, porque dentro del derecho humano eh, la sostenibilidad eh, ambiental del recurso para poder proveer de él a las generaciones futuras y dar continuidad así ¿no? a, al ejercicio de este derecho es fundamental. Eh, para ello, en Ongawa, eh, trabajamos con el enfoque de cuenca, que eso, eso permite garantizar esta sostenibilidad a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces, eh, es verdad que los países en los que intervenimos eh, al final pues, están muy afectados ¿no? por, por el cambio climático. Y con esta gestión integral del recurso hídrico pues conseguimos mmm, esa sostenibilidad que necesitamos ¿no? para las generaciones futuras. Entonces, ¿cómo trabajamos en la gestión integral del recurso hídrico? Eh, pues eh, haciendo o promoviendo buenas prácticas productivas y de conservación de los ecosistemas, eh, con prácticas de mejora, o sea, de cuidado de las áreas de recarga, protección de las fuentes de agua y de todo el entorno. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, muchas veces en las áreas de recarga eh, se utilizan eh, prácticas de extracción de madera, que al final eso es lo que hace es pues, eh, evitar la acumulación de agua en el subsuelo y que al final la fuente, ¿no? las áreas de recarga, pues, se recarguen menos. Entonces, por ejemplo, ¿no? el diversificar eh, los usos de los bosques para que no se basen solo en en actividades extractivas de la madera, sino que le den otro uso productivo no mader, maderero, ¿no? como puede ser eh, la miel, eh, como se ha hecho en Tanzania. Eh, luego también, eh, por ejemplo, en, en Nicaragua eh, tenemos ahora un proyecto en el Corredor Seco, estamos trabajando en el Corredor Seco, que es una zona muy afectada también por el cambio climático y, y estamos eh, mejorando ¿no? la disponibilidad del agua y la calidad a través de, de restauración de procesos agrícolas, aplicando soluciones más naturales, no tan, tan grises, ¿no? como podríamos decir. Entonces, es un poco teniendo en cuenta ese enfoque. ¿no? Eh, todo esto siempre con un fortalecimiento y una coordinación y un trabajo muy fuerte eh, con, las, con los actores implicados. Tanto campesinos, agricultores, como productores, como los comités de agua potable que se han mencionado antes eh, y también, por supuesto, las municipalidades. ¿no? Y al final, en, en el conjunto, pues um, se consigue ¿no? esa gestión integral del recurso hídrico. Muchas gracias, Elena. Nada. Bien, pues hasta ahora hemos estado más centrados en el contenido de los proyectos, ¿no? en, en lo que hacemos, en dónde lo hacemos, el cómo lo hacemos, pero todavía no hemos tocado no hemos mencionado nada acerca de quién paga todo esto, ¿no? cómo conseguimos los fondos para financiar estas intervenciones. Además, todos los que trabajamos en cooperación al desarrollo sabemos que cada financiador tiene sus propios requisitos de formulación, seguimiento, justificación. ¿Cómo accede Ongawa a estos fondos y cómo es ese seguimiento, esa relación con financiadores? Bueno, pues para abordar esta faceta de los proyectos, tenemos a tres pesos pesados de Ongawa, eh, que son la envidia de las ONGs, eh, porque se lo saben todo y, y aprovechan ahí el, el hasta el céntimo, hasta el último céntimo de, del dinero que nos llega. Tenemos a, a Pilar Martín, que es la responsable de, de, del área económico-financiera de Ongawa en Madrid. Y, y que nos va a hablar del tema de la, de la financiación. Luego hablaremos con, con el resto de los otros dos pesos pesados de Homba os comento. Pilar, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes y muchas gracias María del Mar, que me cuida mucho, porque me toca hablar de la parte más prosaica aquí del asunto. ¿no? Entonces, eh, es como la parte que no nos gusta así mucho ver, pero es, la más, es una parte muy importante. ¿no? Ya sabemos cómo queremos un poco intervenir, qué es lo que queremos hacer, Hemos identificado nuestros proyectos y ahora nos, nos toca pues, encontrar el dinero que nos hace falta ¿no? para poder desarrollar esa intervención. Nosotros en Ongawa, la mayor parte de nuestra financiación aproxima, varía según los ejercicios económicos, pero aproximadamente el 80% de, de la financiación de nuestros proyectos es pública. ¿no? El 20% restante es una financiación que proviene de aportaciones eh, privadas. ¿no? Entonces, ¿qué significa que sea el 80% de fondos públicos? Pues significa que tenemos que concurrir en régimen competitivo a las convocatorias de los distintos eh, financiadores. ¿no? Eh, nosotros concurrimos a convocatorias tanto de administraciones, eh, organismos internacionales, principalmente en este sentido, la Unión Europea, como las administraciones españolas. ¿no? Desde la Administración del Estado, principalmente la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, como administraciones de las comunidades autónomas, como la Junta de Extremadura, la Junta de Andalucía, la de Castilla León, la de Castilla La Mancha, la de Madrid, y también eh, administraciones ya locales, muchos ayuntamientos, algunas diputaciones. Así vamos bajando a todas las administraciones españolas que tienen fondos para cooperación internacional y los sacan en régimen comp competitivo. ¿Qué significa que concurrimos a estas subvenciones? Significa que la Administración, generalmente una vez al año, eh, convoca ¿no? eh, los fondos que tiene disponibles para, para subvencionar proyectos de cooperación y convoca a todas las organizaciones que quieren optar a esos fondos. ¿no? Eso quiere decir que es una concurrencia competitiva. Las Administraciones publican sus baremos, ¿no? dicen qué es lo que van a tener en cuenta para valorar esos proyectos y los proyectos que obtienen mayor puntuación pues obtienen la financiación, ¿no? Os imaginaréis, entonces, que la competencia es altísima, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando se convocan subvenciones a alguna de las administraciones, nosotros valoramos de los proyectos que tenemos que financiar en ese momento, cuáles son los que mejor se ajustan a esos requisitos que está pidiendo esa administración, ¿no? Requisitos que pueden ser tanto por prioridades del sector como prioridades geográficas, no todas las, eh, tienen las mismas prioridades geográficas, como también hasta incluso el tipo de gastos que van a financiar. Esto nos pasa más con administraciones que son ya más eh, locales o eh, básicamente locales, pues que a veces no te financian todo, todo tipo de gastos, te financian solo unos gastos de inversión o los gastos corrientes. ¿no? Entonces, todas estas cosas las tenemos que valorar y en función de eso presentamos eh, los proyectos que, que tenemos, bueno, o ya iniciados que necesitan financiación o las nuevas intervenciones que queremos, que queremos iniciar. Claro, lo ideal sería contar, os imaginaréis, pues una serie, unos fondos ya importantes apalancados para poder empezar a trabajar. ¿no? En este sentido hay que señalar que solamente la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, la ECID, tiene bueno, el instrumento que llama convenio, que permite realizar un, una intervención a más largo plazo, cuatro o cinco años, y ya arrancar con unos fondos de mayor índole. ¿no? El resto de las administraciones generalmente pues convocan para proyectos de un año, 18 meses. ¿no? Esto significa que para hacer nuestras intervenciones con el impacto que nos gusta, pues tenemos que sumar muchas eh, subvenciones de este tipo y esto nos lleva, nos acarrea una gran carga de, de gestión, ¿no? porque luego hay que justificar, como os imaginaréis, que lo contará ahora mi compañero Darío, cada uno de los euros que hemos gastado eh, de ese dinero público, ¿no? de ese dinero que es de todos. Eh, la parte privada, que hemos dicho que es más pequeña en el, en el caso de Ongawa, es muy, muy importante para nosotros. ¿no? Y ojalá fuera cada vez mayor ¿no? esta parte privada. ¿Por qué? Pues porque esta parte privada, la, hemos dicho que las públicas están sujetas a una serie de requisitos ¿no? y no siempre pues, nuestros proyectos cumplen todos esos requisitos. ¿no? A lo mejor queremos hacer una intervención pues, que no entra en ninguna de esas prioridades o que conlleva gastos que no son subvencionados. Y aquí es principalmente donde las entidades privadas... Eh, eh, nos permiten, ¿no? atacar esa serie de, de proyectos. Eh, los fondos privados de Hongawa ahora mismo provienen, pues, de las cuotas de las personas socias de Ongawa y de donaciones y aportaciones eh, de, principalmente de empresas, del sector de ingeniería, ¿no? que nos apoyan en muchos de estos proyectos. Bien hacen apoyos eh, en general a la organización o bien a programas concretos, ¿no? eh, a un país o a un proyecto en particular, ¿no? Y estos fondos privados nos ayudan también mucho, como he dicho, ¿no? pues a, a poder cubrir determinados gastos, que es muy difícil de conseguir con, con financiación pública. De todos los eh, programas que tenemos, también la, la facilidad o dificultad de financiación es, es diferente, ¿no? Por ejemplo, pues, eh, Tanzania, ¿no? que es un país que no es prioritario para la cooperación española, pues nos cuesta mucho encontrar fondos porque la mayoría de las administraciones, no todas, pero muchas administraciones, la mayoría, están alineadas con esas prioridades de la cooperación española. Y entonces, bueno pues nos cuesta encontrar fondos y esto se traduce al final en que tenemos que sumar muchísimos fondos pequeños ¿no? para poder hacer una, una intervención que tenga un poco pues, de impacto como, como nos gusta. Y bueno, yo creo que hasta aquí más o menos para que os hagáis una idea de cómo buscamos ese dinero. ¿no? Eh, y ahora, Darío. Sí, ahora desde Tanzania eh, nos van a contar cuál es la otra parte ¿no? de ese seguimiento económico que nos ha, ha dibujado eh, Pilar en este lado. Pues desde allí, tanto Darío García, que es el responsable del seguimiento de programas de en Tanzania, como Baltasar, que es nuestro administrador de programas, eh, nos van a contar desde SAME, desde la región de Kilimanjaro, cómo, cómo hacemos ese seguimiento en Ongawa. Hola a todos, eh, desde Ongawa, Tanzania os vamos a contar cómo llevamos a cabo el seguimiento económico y gestión financiera desde los países. Eh, Ongawa trabaja siempre con personal local eh, que lleva a cabo esta, esta gestión aquí en, en terreno. Eh, estoy aquí con Baltasar, que es el administrador de programas de Tanzania y os vamos a contar los pasos más importantes. Ya, aquí está Balthazar explaining cómo se the el department aquí en Tanzania. Uh, first, we normally receive the request from the project officers, and then after that, we pass it through together with our program manager so that we see if the request is viable or not viable. So if it is viable, then we do process the funds. After processing the funds, later on we come and collect all the refunds from project officers and then we do file to these files. After filing these files, we send to Spain for, for, for, for, for, for review and follow-up from the project manager advisors. Thank you. Efectivamente, entonces el siguiente paso después del registro mensual de gastos y del archivo sería eh, volcar toda esa información a nuestro informe de seguimiento, que es una herramienta esencial para saber cómo avanzamos en la implementación de los proyectos tanto por partidas presupuestarias de los financiadores como, como por actividades. Eh, el, eh, esta herramienta es esencial porque nos es muy importante para la toma de decisiones, ¿no? y para saber si tenemos que hacer algún cambio en la implementación de los proyectos en terreno o si hay algo extraordinario que comunicar a los financiadores. Es muy importante indicar que, que todo proyecto no acaba hasta que se realiza eh, eh, la justificación con la entrega de informes económicos y, y técnicos. Eh, toda subvención pública eh, requiere de justificación exacta por cada una de las partidas del presupuesto. Las bases o regulaciones de las subvenciones públicas, que con la mayoría con la que trabajamos en Tanzania, son muy estrictas ¿no? y, y, y eso a veces supone una dificultad añadida para cómo encajar la realidad del contexto de la implementación de proyectos en países en desarrollo con dichas exigencias. La parte de financiación privada es algo más flexible. Eh, y nada, indicar que, que la verificación de esta documentación que nos enseñaba Baltasar se realiza mediante auditorías externas que ratifiquen que efectivamente los fondos se han utilizado según los objetivos de los proyectos y los compromisos con las administraciones. Eh, nada, esperamos que esto os haya sido muy útil para conocer cómo trabajamos desde Ongawa en estos aspectos. A Santé y Sana. Bueno, como os digo, Darío anda por aquí también, así que si os queda alguna duda le hacemos luego alguna preguntita. Para hacer todo esto que hemos ido mencionando hasta aquí y mucho más, que no ha dado tiempo a profundizar, pero que seguro que en alguna de las preguntas de la segunda parte de este espacio podremos abordar, ya hemos visto que Ongago cuenta con socios y con aliados potentes en los países, pero también tiene una estructura propia, Como estamos viendo, es bastante sencilla eh, pero la tenemos en todos los países allí en donde trabajamos. Y sobre todo un capital humano que es eh, quizás el, el mayor de los valores ¿no? de, de un agua a la hora de trabajar en, en agua, saneamiento y higiene en los diferentes países. Eh, para hablarnos de cómo nos organizamos internamente, eh, contamos con Vicky desde Senegal, concretamente desde Podor, que como ha sido responsable de voluntariado cuando estaba aquí antes en su vida anterior, eh, a Senegal en la Junta Directiva pues nos lo va a contar fenomenal seguro. Adelante Vicky Mira, la, está colorada, colorada, debe ser el, sí. el actor ¿no? <ríe> Yo creo que es la luz ¿eh? que no estoy tan no. colorada <ríe> Bueno, hola a todos es un gustazo veros otra vez a, a gente del equipo a, a amigos, voluntarios a gente que se acerca así que, bueno, pues muchas gracias por, por este espacio y que la verdad que está siendo súper interesante pues nada, como comentaba Mar, os voy a contar un poquito cómo, cómo nos organizamos en Ongawa, ¿no? Pues Ongagua es una asociación y como asociación lo que tiene es una junta directiva que está formada por personas voluntarias. Entonces, eh, tiene la sede central en Madrid, pero también tiene presencia en otras comunidades autónomas, como comentaban antes, eh, que son Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía... Y después estamos trabajando en países de África como eh, Mozambique, Tanzania y Senegal, donde estamos ahora, y después en América Latina, en Nicaragua y Guatemala. ¿no? En total, pues somos como unos más de 50 profesionales los que estamos pues, dando apoyo, ese apoyo técnico y administrativo a todos los programas eh, de desarrollo que estamos ejecutando, ¿no? tanto en España como en los cinco países. Y bueno, gracias a, a, a ser un proyecto asociativo, tenemos la suerte de contar pues, con el apoyo de más de mil personas socias y de 200 personas voluntarias, más o menos. ¿no? Que al final, pues, es lo que comentaba Amar, ¿no? es uno de los pilares fundamentales de Ongagua como asociación, ¿no? el contar con toda esta base social pues, que aporta su trabajo, su experiencia, su energía y sus ganas y todos para lograr el mismo objetivo, ¿no? que es el de poner la tecnología al servicio del desarrollo humano e intentar pues, reducir las desigualdades. ¿no? Luego, desde Ongawa sí que es verdad que como le damos tanta importancia a las personas ¿no? y a toda esa base social que nos rodea, pues fomentamos esa participación, esa reflexión, espacios de encuentro como el de hoy, ¿no? eh, pues porque queremos crear y una ciudadanía activa que al final pues sea más crítica conozca otra y conozca otras realidades ¿no? entonces bueno básicamente es eso hongua tiene eh, personal contratado tanto en españa como en los países donde ejecuta los proyectos luego en los países ya trabaja con socios como han ido contando pues el resto de compañeros y luego pues alrededor de, de todo este equipo contratado pues tenemos a los socios que apoyan económicamente y también a veces con su tiempo y al personal voluntario que nos contarán más tarde eh, cuál es su vinculación con Ongawa. Pues muchas gracias, Vicky, por estar tan resumido, ¿no? lo, lo complejo que es Ongawa a veces y lo, lo sencillito que lo resume Vicky. Fenomenal. Bueno, y vamos a. Queríamos añadir un aspecto más porque pensamos que puedes. ¿no? Resultar interesante y es eh, responder a cómo llega un gawa a un país nuevo, ¿no? decide entrar en este caso en Senegal y se planta allí y arranca un programa nuevo eh, cuatro o cinco años vista. ¿Cómo, ¿Cómo es esa llegada? Y para contarnos esto, que mejor que la persona responsable ¿no? de eso, que está ahora mismo en Senegal, en Dakar, eh, Ana. Hola, bueno, ahora mismo es tiempo, Dor, pero bueno, se te ve, se te ve en la cara, sí. <risa> bueno, pues eh, en cuanto a Senegal, es verdad que se empieza a trabajar en el 2018 con una identificación, aunque en realidad es en julio del 2019 cuando realmente podemos decir que Ongawa empieza a trabajar desde terreno. Y en este sentido, la colaboración con el socio local, en nuestro caso, ha sido clave. Eh, tanto en el proceso de implantación como de legalización de un agua en Senegal, ya que nos ha permitido empezar a trabajar sin tener una estructura montada. Y, y la verdad es que nos han dado muchas facilidades en todo el papeleo. ¿no? Al fin y al cabo, cuando llegas a un país nuevo, estás en manos de los socios y ellos pueden cerrarte o abrirte muchas puertas. Y nosotros hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de ONG3D, que Silman está por aquí en este webinar, eh, que nos ha facilitado mucho dentro de lo que cabe el proceso. Es, es verdad que con todas las complicaciones y tensiones que por supuesto hemos tenido que, que resolver en el camino a las que también hay que sumar las expectativas entre lo que se piensa desde sede, lo que se desea desde terreno y la realidad en la que te encuentras. Es verdad que nosotras en Senegal hemos llegado con un convenio a EFID, ¿no? la herramienta que comentaba Pilar, que es un proyecto de cuatro años, y esto te ayuda mucho eh, y es una base muy buena para empezar a trabajar. Pero, por un lado, tienes que lanzar el convenio, las actividades, contratar el equipo, equipamiento, oficinas, con el socio local con el que estás empezando a trabajar y todavía no te conoces y por otro lado tienes todo el proceso de legalización de Ungagua Senegal para en un futuro poder contratar tú como equipo a Ungawa Senegal, abrir tu cuenta a Ungawa Senegal, poder hacer tus compras, ser reconocidos como ONG en Senegal para poder realizar proyectos. Entonces, la legalización es clave porque al final es lo que te permite después ir configurando tu estructura, tu equipo, tu independencia. Y En este sentido, o sea, nosotras podemos decir que llegamos en el 2019, que somos un equipo de 16 personas de las cuales siguen contratados. ¿no? O sea, no tenemos eh, personal local, siguen contratados por el socio local. Es verdad que ahora estoy, está Vicky, tenemos a una voluntaria, a una, eh, Irene que está haciendo asistencia técnica, estoy yo, que todas están en este tal. Pero eh, eh, al final todavía no hemos llegado a, ahí ¿no? y, por ejemplo, este mes es el primer mes que vamos a, a tener una cuenta del banco con Gagua Senegal Operativa. ¿no? Entonces, en definitiva, se necesita mucho más tiempo, energía y esfuerzo para la legalización, implantación y puesta en marcha de la estructura del que se prevé. Y es muy importante la flexibilidad. Y sobre todo, que aunque tradicionalmente se trabaja de una manera concreta en el resto de países, entender que aquí en Senegal se está empezando un proceso, que estamos en un proceso de transición, hasta que se consigue poner todo en marcha. Y por tanto, la capacidad de adaptación es clave ¿no? en ese sentido. En cuanto a toda la parte más de conocimiento de contexto a nivel técnico, creación de red, pues claro, es muy importante. Todas las reuniones con las administraciones locales, administraciones regionales, nacionales, otras ONGs del sector y empezar a formar parte de plataformas, como por, en nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, la POSTEAS, que es la plataforma de ONGs de Agua y saneamiento, la PEFONG, que es la plataforma de ONGs europeas, etc. Y luego, por último, hay un aspecto que para mí es el más difícil, que es cómo transmitir el espíritu Ongawa a un equipo que realmente no es Ongawa, que trabaja en proyectos Ongawa, como si fuera Ongawa, entonces, en este sentido, implica, claro, implica un seguimiento muy cercano extra que se suma a todo el proceso anterior. Y eh, ya como también para finalizar, en este sentido me gustaría agradecer que contamos con un equipo de voluntarios, ¿no? con un grupo de, de personas voluntarias que actualmente son 10 personas, que aquí, por ejemplo, estoy viendo ahora a Javier, pero seguro que hay otras personas por aquí. Eh, que nos apoyan desde sede y que también forma parte de, de lo que contaba Vicky, ¿no? de ese sentido de ser asociación. Muchas gracias, Ana. Precisamente a ¿no? la, la sesión de hoy, de las entrevistas, eh, estas que os estamos haciendo, eh, terminaba con la joya de la corona de Ongagua, que son sus grupos de voluntarios y voluntarias, eh, que hacen realmente posible estas, estas intervenciones. Y para hablar de, de estos grupos, qué mejor que dos de sus miembros, eh, tenemos entre nosotros a, a Natalia del grupo de, higiene, de gestión de higiene menstrual y a Nicolás, que no le he visto pero seguro que anda sí, claro que por es. aquí también, del grupo de calidad del agua. Y bueno, hay muchos grupos en Longagua, no los tengo contados, pero bueno, hay desde la gestión de la información, tenemos desarrollo comunitario, tenemos políticas de agua, pero yo creo que, que, que mejor que, que dos miembros de estos grupos para que nos cuenten cómo son ¿no? su, su trabajo del día a día o de la semana en semana. Ahora nos van a contar sus dinámicas, cómo interaccionan con los programas. Eh, pues eso. Eh, Natalia, Nicolás. Sí, estás, hola, buenas tardes. Adelante. Eh, gracias. Pues sí, eh, yo soy Nicolás Martínez y entré, con agua gagua eh, el año pasado, Hace, o sea, llevo relativamente poco tiempo y lo hice a través de un amigo. Eh, me inicié a través, mediante el programa de Global Challenge, que es la parte universitaria, eh, un, bueno, un desafío universitario, y una vez acabó este programa me incorporé al grupo de calidad del agua en Nicaragua, eh, porque era el que mejor se alineaba con mis intereses y pensaba que podía aportar más. Y eh, lo hice a través de una entrevista, un proceso de selección, el que bueno, eh, fue muy, muy fluido. Eh, actualmente me encuentro trabajando en el grupo en un análisis de la ley de agua en Nicaragua. Y aunque no nos conocemos en persona, porque trabajo, bueno, yo no les conozco en persona todavía, porque estamos trabajando en remoto, creo que estamos eh, siendo capaces de sacar eh, trabajo muy valioso. Y lo hacemos mediante reuniones mensuales eh, en las que mm, vamos, nos ponemos de acuerdo en qué temas tratar y cómo orientarlos entre todos. Además, me gustaría poner en valor que hay, no solo existen estos espacios, sino que además hay otros espacios de encuentro, como son los clubes de lectura, que te permiten conocer aún más gente y sus perspectivas. Eh, Natalia, te toca. <risa> Sí, pues bueno, hola a todas y a todos y, y gracias también por, por invitarnos, sobre todo yo lo que quería recalcar era eso, ¿no? la, que, que siendo voluntaria como soy aquí en, en Onguagua recibo y percibo la importancia que le dais a las personas voluntarias, ¿no? que eso se ve en, en que nos invitéis a actos como, como a este y, y quería también agradecerlo. Y bueno, yo me pasa un poco como Nicolás, eh, llevo en el grupo de voluntariado de higiene menstrual pocos meses, empecé en septiembre, eh, entonces como estábamos en un momento pandemia, pues todavía no he conocido en persona, bueno a Esther sí, que me hizo la entrevista, pero ya luego el voluntariado en, en sí, que nos reunimos una vez al mes, tenemos reuniones mensuales, eh, tuve la oportunidad de conocer a Esther y todas las demás, estas eh, reuniones han sido de manera virtual, y siguen siendo y en estas reuniones eh, lo que hacemos es eh, planificar el trabajo que cada una de nosotras vamos a hacer en ese mes. Y lo que creo que está muy bien también y que me gusta de cómo funciona es que en esa reunión nos ponemos de acuerdo de los, las tareas que hay que hacer, eh, quién se encarga de cada tarea también en función de eh, intereses personales, ¿no? de quién puede aportar más en cada una de las cosas. Creo que eso se tiene en cuenta y también es de, es de valorar. Y, ¿Y qué más? Y luego, bueno, eh, antes sé que también cuando lo hacían de manera presencial, pues después estaban muy bien las cañas que mis compañeras eh, me comentan siempre que, que echan en falta y eso es lo que también me apetece, ¿no? Porque en virtual nos da la oportunidad de continuar, pero sí es cierto que, que me apetecería comenzar ya de manera presencial. Y, y luego también una cosa muy positiva de la manera de trabajar es que, al inicio de estas reuniones mensuales que os comento, siempre Inés y Esther nos cuentan cómo está la situación ¿no? en, en terreno. El proyecto de higiene menstrual en el que yo estoy es en Tanzania de Tanzania, y nos cuentan, nos ponen en un contexto, nos pasan, nos dan la información y a mí personalmente eso me ayuda mucho a situarme ¿no? y que no sea simplemente un voluntariado ejecutor de tienes que hacer esto, sino que un, un voluntariado en el que... Que quieren transmitir la información ¿no? y hacer sentir y ser parte de, del equipo y, y eso es todo, muchas gracias muchas gracias tiene truco eso de que os hacemos sentir bien y es que yo creo que la gran mayoría de los que hemos hablado hasta ahora que he contado 12 personas, hemos sido voluntarios y voluntarias de, de Ongawa así que tiene trampa tiene truco, bueno Adrián si quieres dar paso sí, a la siguiente parte continúo en primer lugar, quería agradecer a todas las personas que habéis participado por vuestras magníficas intervenciones. Y ahora vamos a comenzar el segundo bloque de, respuestas y, eh, de preguntas y respuestas. Deciros que para poder pedir, para poder hacerlo, podéis abajo, pinchando en la pestaña de participantes, levantar la mano para tener el turno de palabra y cuando os daremos paso para que podáis hacer la pregunta a la persona que corresponde. Pero en primer lugar vamos a empezar con las preguntas que habéis ido dejando en el primer bloque para lanzarlas a algunas de las personas que habéis intervenido en la sesión y después de estas preguntas iré dando paso a las personas que solicitéis levantar la mano para hacer vuestra propia pregunta. Así que dicho esto, eh, empezamos, empezamos ya. Mar. Bien, pues hay una primera pregunta que nos pregunta Mariano si es Ongagua quien decide dónde trabajar o, o lo marca el financiador. no Estábamos a dirigirse a la David, ¿te importa contestarnos? ¿Hasta qué punto es el financiador el que decide o es Ongagua el que dice aquí vamos? Cristina, de la que, que, que se ha tenido que ir, ya me ha dicho que me de, delegaba ¿no? esa, esa pregunta. O sea que... Vamos a hacer franches, <risa> sí. Sí. <risa> Eh, bueno, gracias Mariano por la, por la pregunta. Yo creo que eh, Pilar lo explica muy bien ¿no? cuando hablaba de la eh, complejidad ¿no? de, de, que supone la financiación y luego la justificación ¿no? de, de las intervenciones de Agua. Eh, no hay una respuesta, eh, digamos... Eh, eh, unívoca, ¿no? ¿no? No es ni Ongawa ni el financiador eh, quien, quien marca eh, las prioridades o quien decide, ¿no? Eh, o más bien diría es Ongawa, pero lógicamente teniendo en cuenta las prioridades de los financiadores, ¿no? no podríamos trabajar en un PIS eh, donde no eh, haya apoyo de ninguna Administración Pública Española porque eso nos obligaría a trabajar solo con fondos propios y, como he explicado antes eh, Pilar, esos fondos son eh, limitados, ¿no? Eh, más limitados mucho más limitados de lo que nos gustaría y no tenemos eh, tanta eh, independencia ¿no? o autonomía como para poder hacer eso ¿no? eh, pero dentro de esas bueno de ese contexto ¿no? de esos límites eh, sí que obviamente son Gawa quien, quien define las intervenciones y quien elige eh, los por decirlo así bueno, o quien busca la financiación ¿no? entonces bueno, de una manera más eh, práctica, digamos, eh, pues una vez que contamos con una intervención o que hemos decidido ¿no? eh, o elegido eh, una intervención, una zona y la hemos diseñado, lo que hacemos es buscar eh, o planificar ¿no? dentro de, en el calendario de, de convocatorias o de financiadores, aquella que se eh, ajuste mejor ¿no? a lo que necesitamos en cuanto a requisitos, prioridades, etcétera, eh, y concurrir de manera competitiva, como explicaba antes Pilar. Eh, para intentar eh, conseguirlo. ¿no? Entonces, bueno, pues espero eh, con eso, Mariano, haber eh, respondido a tu, a tu inquietud. De hecho, para añadir un, un tema, eh, nosotros estuvimos trabajando en Perú durante muchísimos años y cuando decidimos ya no trabajar en, más en Perú, porque, bueno, había pasado a ser un país de renta media y pensábamos que nuestro aporte podía ser mm, ten, tener más impacto en otras, en otras zonas. Eh, analizamos en qué países podíamos trabajar y pensamos que una opción interesante podía ser Guatemala o Senegal. ¿no? Entonces presentamos a financiación intervenciones, no identificamos intervenciones en ambos países y lo presentamos a los financiadores, esperando que al, alguno de los dos nos diera los fondos. Bueno, pues nos dieron los dos. Por eso abrimos Guatemala y Senegal al, al mismo tiempo. ¿no? El cierre de Perú nos llevó a a trabajar en, en paralelo en estos dos, cuando nosotros eh, esa jugada no, la, no, no era lo que estábamos pensando, pensábamos cambiar el trabajo en Perú ¿no? en, en, por otro país, pero bueno, surgió así y, y bueno, yo creo que, que muy acertadamente y estamos ahí haciendo un poco de equilibrios con cinco países, pero, pero ahí está. Eh... Bueno, tenemos una pregunta que yo estoy leyendo. Me parece muy complicada, pero súper interesante ¿no? y es eh, cómo trabaja Ongawa el enfoque de derechos en los países. Concretamente comentan en Nicaragua, ¿no? donde los derechos humanos se violan de forma gratuita, consciente y voluntariamente. ¿no? Eh, yo no sé si alguno de mis compañeros mmm, quiere lanzarse, pero vamos, si no digo yo un par de cositas. Esta es la... ¿Alguien? ¿Han levantado la mano? ¿Algún voluntario, voluntaria? Bien, yo rápidamente. Eh, me hubiera gustado que estuviera aquí Cristina, pero que pues es que se ha tenido que ir, nos dijo que hasta las 8 y, y más, imposible más. Entonces, bueno, pues trabajar en, en derechos humanos en un contexto político como, y social como el actual en Nicaragua es muy complicado. Y de hecho nuestro equipo local... Eh, siempre bueno, pues nos lo está planteando no hasta dónde dónde llegamos y cuáles son nuestros límites pero pasan dos cosas una, eh, que Hongo trabaja a varios niveles trabajamos en el nivel muy local y en el lo, nivel muy local lo que trabajamos es con la municipalidad local con las asociaciones locales y estamos trabajando para dar voz a las mujeres y los hombres de los comités de agua eh, y nuestro, nuestro trabajo es completamente en agua, saneamiento y higiene y ahí contamos con el respaldo de las comunidades y las municipalidades que quieren ese agua y ese saneamiento. Entonces, bueno, en ese ambiente, en ese ámbito más local, eh, lo tenemos más fácil. ¿no? Tenemos nuestros eh, eh, eh, debates, reflexiones con, con la municipalidad, a veces no pueden eh, hacer todo lo que les gustaría o asumir toda la responsabilidad que les gustaría porque viene desde, desde Managua eh, las directrices más importantes, pero va, vamos avanzando. El problema está en lo nacional. ¿no? Hongawa, eh, en casi todos los países, tiene una presencia a nivel nacional eh, para la mejora de las políticas públicas. ¿no? Esto es lo que realmente se complica. ¿Y cómo lo trabajamos? Bueno, pues de la mano, eh, aprovechando los espacios que se abren, eh, que, que pone el, el Gobierno para trabajar en, con otros actores. ¿no? Por ejemplo, en Nicaragua estamos trabajando en la RASNIC. La RASNIC es la, la Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua. Y ahí llevamos concretamente los temas de saneamiento, los llevamos eh, desde Hongagua. Y es una, un espacio en el que se trabaja con el gobierno, con las responsables eh, de áreas de salud e infraestructuras, etcétera, y con donantes, ¿no? los donantes que aún quedan en Nicaragua. Y bueno, ahí... Eh, poco a poco se va intentando ¿no? sobre todo con, por ejemplo, con este tema del COVID sí que ha sido un espacio en el que se han tratado los temas de agua y saneamiento pensando en que podía ser una barrera ¿no? para, para, para el tema del COVID y bueno, igual que este espacio en Nicaragua hay otros que comentaba antes Vasco, el gas, el grupo de agua y saneamiento en Mozambique, tenemos otras redes en, en el POSCEAS nos hablaba en Senegal, es decir, intentamos utilizar esos espacios en los que hay otros actores para entre todos eh, trabajar y llevar este tema este enfoque de derechos a los temas de agua y saneamiento a las planificaciones y a las decisiones que se toman a ese nivel. Más preguntas. Eh, el enfoque de cuenca. Eh, si realmente nuestros proyectos se limitan, ¿no? Est están un poco limitados... Por, es, por utilizar únicamente el enfoque de cuenta y no algo más, eh, no más global en un mundo como el actual eh, y no tenemos en cuenta otros elementos como comercio internacional, de agua virtual o, o ¿no? otros enfoques especialmente más eh, trascendentes. ¿no? Alberto, ¿te animas a contestar tú? Que estás de moderador, pero a lo mejor ahí te... ¿Te apetecía participar? Bueno, a ver, simplemente, o sea, yo creo que, a ver, yo creo que este es un tema que, que, bueno, pues que es complicado. O sea, eh, a ver, yo creo que para empezar hay que tener en cuenta que, que las, los mecanismos de, de intervención en los países dependen mucho de cada uno de los contextos. Entonces, claro, sí que es verdad que un país que como España, pues a lo mejor puede... Eh, tener eh, pues un mayor recorrido y una mayor y un mayor acercamiento a, a, a mecanismos innovadores o mecanismos eh, más avanzados quizás, pero, pero yo creo que desde, desde los países donde trabajamos tenemos que ir dando pasos adaptados a las circunstancias de los, de los países correspondientes. ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que lo que nos hace eh, ir, pues, ir avanzando e ir consiguiendo resultados. Pero claro, no podemos empezar. Por, por quizás por unas eh, formas de digamos o, o por unos enfoques que quizás son de los más avanzados en algunas en algunas eh, zonas o algunas, eh, algunos países pero que quizás en otros no, no los podemos llevar a cabo ¿no? entonces bueno yo creo que la cuestión las cuestiones ambientales pues bueno, es verdad que países o zonas o regiones como la Unión Europea pues son bastante avanzadas, en, tanto a nivel legislativo como a nivel de, de, de, bueno, de proyectos, de, de intervenciones, pero quizás otras zonas pues todavía requieren de tiempo para avanzar. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eh, hay que ir dando pasos. Además, cuando hablamos de gestión de cuenca, realmente estamos hablando de gestión de microcuenca, ¿verdad, Elena? Estamos hablando de, de una zona eh, que podemos, eh, en la que podemos trabajar, ¿no? eh, bastante acotada. ¿no? Sí, sí, claro, eh, claro, claro, es microcuenca realmente. Es una microcuenca, claro. Mm, sí, pues, sí. David nos puede contar en la, la iniciativa que tuvimos en Tanzania, ¿no?, trabajando con el tema de bosques, en eh, es un espacio natural, para que tengáis un poco una idea de, de la dimensión de lo que podemos estar trabajando, ¿no? como una unidad hídrica, eh, pero no estamos hablando de, de, de realmente cuencas, ¿no?, a ese, a ese nivel más macro, ¿no? Claro, eh, hay como... como recuerdo siempre la, la frase que eh, decía, bueno, un eh, colega de, de una organización eh, tanzana, ¿no? eh, Casirila, un experto en el sector del agua, es un experto en el sector del agua, él, él hablaba con, cuando hablábamos de la gestión integral de recursos hídricos, él decía que se conformaba con que hubiera una gestión de recursos hídricos ¿no? en, en Tanzania, que lo de integral ya era para nota. ¿no? Eh, entonces, bueno... En, como comentaba antes, eh, en el planteamiento de nuestras intervenciones lo que hacemos es mm, ver el alcance que, eh, que pueden tener ¿no? para poder conseguir un impacto teniendo en cuenta nuestras capacidades. ¿no? Eh, en ese sentido, pues cuando planificamos una intervención con enfoque de cuenca en Tanzania, pues lo que hicimos fue ver eh, aquellas zonas en las que queremos trabajar porque tenía una especial vulnerabilidad, ¿Cuál era el alcance que podíamos eh, tener, donde podíamos tener un impacto? ¿no? Eh, y elegíamos una, en ese caso, elegimos una microcuenca o varias microcuencas, en el primer programa financiado por la Unión Europea eran dos, y, y a partir de ahí, pues, eh, bueno, pues fuimos, digamos, articulando ¿no? una intervención un poco más compleja, eh, combinando esa gestión integral de recursos hídricos con la gestión de recursos naturales, como comentaba Elena, de bosque, agua y suelo, ¿no? Eh, de esos tres, eh, recursos naturales donde eh, confluían de alguna manera todos en la eh, gestión y la conservación del recurso hídrico Muchas gracias, en el chat no leo más preguntas pero a lo mejor tenéis alguna Mariano ha levantado la, la mano para pedir paso, así que adelante Mariano La he levantado y la he bajado. O sea, alrededor del tema del que estábamos hablando, no es una pregunta nueva. ¿no? Eh, yo no sé si tiene mucho, mucho interés seguir profundizando en eso. O sea, yo lo que intentaba plantear no es tanto el sitio complejo o el sitio sencillo. O sea, yo creo que es que lo que ha cambiado ha sido el mundo. O sea, no es que los, la microcuenca o la macrocuenca, o sea, yo que sean los países más desarrollados o menos desarrollados. Ya hace mucho tiempo, cuando la historia de la, de la obligación del Fondo Monetario Internacional para financiar todas las historias se, se condicionaba, pues en Mali por ejemplo, a producir, a producir algodón. Esa historia implica el uso de recursos, eso implica el comercio de recursos y eso implica trasvases de agua, de agua virtual. ¿no? Entonces, lo que yo creo que está pasando, y me ha sorprendido la, la intervención de Elena cuando ha dicho algo parecido probablemente lo he entendido yo mal pero algo parecido a que como es natural es el enfoque de, el enfoque de cuenca eh, yo creo que el punto de partida es el de partida, no digo el de llegada eh, puede ser un poco más, más global en el sentido de que el agua se mueve es un problema que está pasando en todos los sitios o sea, no, en, no en España pero que es un problema que desde mi punto de vista al menos está generando más desigualdad de la que había Simplemente por ignorar la historia del, del comercio virtual de agua. Pero vamos, yo ahí lo dejo, ha sido una, una sorpresa. Y yo creo que tampoco es cuestión de darle más vueltas a eso. Pues continuamos con otra pregunta que nos llega ahora. Y así vais pensando. Yo creo que nos da para, para un par de ellas más. Nos preguntan en, ¿no? sobre la incertidumbre de la financiación pública eh, bueno, llevamos así ya desde la anterior crisis, pero es verdad que, que ahora no, no tiene ¿no? esta incertidumbre crece bastante nos preguntan, ¿cómo se gestiona esa discontinuidad o falta de garantía económica para proyectos a largo plazo o incluso la paralización de ciertas actividades previstas? ¿Esta tiene el nombre de Pilar? A ver si nos puedes dar un poquito sí. de cómo hacemos esos Sí, pues es la... verdad que pues desde la crisis ¿no? grande de 2009, ¿no? que parece que hace muchísimo, pero que, que ahí sigue ¿no? con todos sus efectos, pues estas opciones que teníamos, como decíamos, ideales, ¿no? de conseguir una financiación grande que nos ayude a, a, a iniciar un trabajo, a continuar un trabajo en una zona, pues han disminuido de manera drástica. ¿no? Entonces, esto ¿a qué nos a qué nos lleva? ¿no? Pues a tener un poco que, que diseñar muy bien cómo vamos atacando ¿no? las distintas fases de la intervención que queremos hacer. ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mozambique, donde estuvimos trabajando durante mucho tiempo con un convenio muy grande en la zona de Cabo Delgado y con muchísima financiación, pues radicalmente eso decreció, nos movimos a otra zona y ahí pues, los compañeros han ido identificando ¿no? dentro de la misma, del mismo distrito de Manisa, por distintas zonas donde ir eh, entrando con una capacidad que a nosotros nos permita tener una relativa seguridad. Nosotros no tenemos, no podemos saber cuántos fondos 100% nos van a dar, pero es cierto pues, que ya tenemos experiencia de muchos años concurriendo a subvenciones, presentamos muchísimas formulaciones, ¿verdad? Muchísimas, o sea, nos no imagináis todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues más o menos vamos manteniendo desde ese año el nivel de ingresos, pero es verdad que esto lo que nos hace es tener un poco que, que diseñar muy bien esas intervenciones, ¿no? para no asumir riesgos porque nosotros no tenemos capacidad de asumir ningún riesgo importante no nos podemos meter económico a hacer sí. económico Eso. no nos podemos meter a hacer algo eh, pues que no tengamos una cierta claridad ¿no? de, de cómo lo vamos a financiar aún así a veces hemos ido un poquito con el agua al cuello ¿no? porque bueno pues un, una, una eh, un hecho es que la mayoría de, de las financiaciones no son del 100% del proyecto, ¿no? las administraciones de una parte ¿no? de ese proyecto, tú tienes que ir completando los otros fondos. ¿no? Entonces es verdad que es más difícil de diseñar intervenciones muy grandes, eh, pero también es verdad que los compañeros ¿no? que identifican y que, y, que, y que están ahí en el terreno saben, eh, tienen mucho arte para hacer esto, ¿no? De, de, ir parcelando ¿no? o ir atacando las intervenciones conforme vamos adquiriendo financiación conforme vamos optando a financiación ¿Vale? pero es verdad que no empezamos nada grande si no tenemos pues una subvención ya de cierta envergadura no como las antiguas de 5 millones ¿no? que aunque no lo creáis existían ahora no pero bueno, si 300.000 euros 300 y pico mil un convenio como el de Senegal, pues fenomenal ¿no? pero, pero bueno no sé si he contestado bien a la pregunta, que es difícil, sí. sí seguro que sí. Eh, hay un último tema que me gustaría abordar. Eh, si no ni incluís ninguna pregunta más, pues eh, lo lanzo. ¿no? Eh, el tema de la innovación. Eh, mucha gente piensa en, en Ongawa eh, como una ONG innovadora ¿no? en temas de agua, saneamiento e higiene. Y me gustaría ver, desde vuestro punto de vista en terreno, eh, a qué, ¿no? cómo pensáis, ¿Cómo, cómo tenéis en la cabeza ese tema de la innovación vosotros que estáis ahí en, el, en, en la punta de lanza, ¿no? en el en, en terreno. ¿A qué os suena esto de la innovación? Y, y realmente, Ungawa, agua, podéis considerarlo como una ONG innovadora. ¿Innovadora en qué? ¿En tecnología? ¿En procesos? En... Está... Yo se la guardaría bueno, a Ana Pazo, a ver si sigue por ahí o basta. Y a lo mejor a Inés también. Ana, venga. Un regalito último. Que ya estabas... No. <risa> Esto es una pregunta trampa. Qué va, qué va. No sé si Inés quiere empezar. ¿eh? Que yo le cedo la palabra. Sí. Que... No, Ana, Ana está en terreno terrenísimo. A ver. La verdad es que es muy complicado. Es verdad que... Bueno, nosotros también es que acabamos de aterrizar, pero es verdad que muchas, o sea, como que no lo que he comentado antes, no tenemos un equipo local, no lo implementamos directamente todavía. Entonces eso hace que todo sea creo que más complejo. Pero es verdad que eh, la innovación puede ser de muchas maneras. La menos visible normalmente es todo lo que que yo creo que es la que tiene más impacto. Todo so, aquello que toca la parte más de gestión, todo lo intangible, ¿no? la parte más de gestión, de cómo tú eh, te aproximas a las comunidades, cómo planteas la, la realización de, de las actividades, como el enfoque, ¿no? la metodología o la estrategia. Creo que eso eh, es una, como una seña de identidad que sí se puede decir que tiene como ciertos puntos innovadores, pero eh, es muy difícil ¿no? que tú eso lo puedas vender. Es muy complejo venderlo como innovador eh, porque la idea que se tiene como innovador está también muy ligada ¿no? como tecnología innovadora y en realidad eh, la tecnología aquí no es lo que marca la diferencia. La tecnología ya existe. Normalmente todo el problema está más... En la gestión, la gobernanza, en cómo, cómo se utiliza esa tecnología, cómo eh, se apropia, cómo se adapta al contexto, a la población en la que estás trabajando. Todo eso, que es como todo intangible, para mí es lo que hace que un proyecto o que una organización sea de una manera o de otra. ¿no? Y que es ese, todo ese proceso innovador que es muy difícil también después de. De valorar y de sistematizar y de contar, incluso. No sé si he respondido a tu pregunta. Si alguien añadir. Perfectamente, Ana. Inés, ¿añades algo? Es pregunta trampa para mí. No, justo lo único que me ha surgido ahora. Eh, me acordaba una vez en una reunión en un Ministerio de Agricultura aquí en España. Pero esto no tiene nada que ver ni con el agua ni con el saneamiento, sino que estaba más, en, más ligado a proyectos de agricultura que yo gestionaba ¿no? en otros países. Y les contaba así un poco las técnicas que utilizábamos en el sudeste asiático. Y claro, para ellos eran muy rudimentarias y despreciaban muchísimo el trabajo que hacíamos de inclusión de técnicas de cultivo de arroz mejoradas, no, o sea, bueno, yo que sé, cultivos hortícolas. Y para ellos era todo como una vuelta atrás y, y ellos querían ver un granero que yo siempre hablo de... Es que si no mencionaba el granero no descansaba. Ellos querían ver un super granero o algo, una industria que te mueres, algunas máquinas ahí, no sé, escarilladoras. Ellos estaban enloquecidos ¿no? por ver tractores a tope, el típico Yonder que tenemos aquí. Entonces a mí me pareció muy ofensivo, la verdad, y es, es lo único que me ha venido a la mente cuando he, he pensado en la innovación. no la innovación es adaptarse a las es lo que contaba Ana, no es adaptarse a lo adecuado en el país en el contexto en el que estamos es la innova yo creo que esa es la verdadera innovación y es sobre todo y bueno el tema de la agricultura que estamos volviendo que se lleva no el volver a una agricultura ecológica pues me parece ridículo simplemente era eso no tenía nada que aportar más que justo me ha venido esta idea de este recuerdo ¿no? de, de cómo somos tan catetos ¿no? a veces de pensar que la innovación es verdaderamente una maquinita. Y ya está. Pues muchas gracias por estas reflexiones. ¿Alguien quiere aprovechar el último minuto para alguna cosa? De todas formas, si después de esto os han surgido reflexiones, tenéis alguna duda que os apetezca o por lo que sea no se os ocurrió en ese momento o por lo que sea no habéis querido, eh, sabéis dónde estamos, sabéis que, que podéis hacernos llegar un correo electrónico eh, y bueno, nosotros lo, nos lo repartimos y, y os contestamos rápidamente. Cualquier cosa, por favor, no os quedéis ahí con, con la duda. Adrián. Nada. Eh... Comentar que si en la dirección de email sería formacion.ongagua.org, que creo que va a poner Alberto ahora en el chat para que la podáis apuntar. pues Si queréis preguntar algo más fuera de la sesión o ampliar sobre algún tema, se la trasladamos, como ha dicho María del Mar. Y como despedida de la sesión, pues me gustaría agradecer otra vez a, todo, a todas las personas, de nuevo su participación y asistencia, al equipo y gente de Ongagua y en especial a las personas que habéis participado hoy desde el terreno y sobre todo a las personas que, que habéis preguntado, que os habéis involucrado en, en esta sesión y que nos habéis ayudado a hacer llegar a, a todas las personas asistentes más información sobre cómo trabaja Ongawa Agua en, en Agua, saneamiento e Higiene. Y nada, muchas gracias de verdad y nos vemos en la próxima. Un abrazo a todas. Un abrazo. Muchas Un abrazo. Gracias. Chao, chao.